Hola, bien, buen día a toda la audiencia. Vos sos uno de los de la comisión directiva que sigue sin licencia, seguimos reclamando las licencias, ¿no? Sí, hace rato que Está... le venimos reclamando. ¿En cuántas escuelas estás, Fede? Estoy ahora en tres, eh, tengo bastantes cursos y bueno. Eh, ¿Tenés 36 horas? 35 horas. Ah, casi. 35 horas y una comisión directiva. Bueno, a ver si la comisión directiva provincial de TEP escucha y le devuelve las licencias a TEN Capital para que podamos funcionar. Fede, eh, contanos, esta semana hay varias, digamos, hay jornadas de varios niveles, ¿cuáles son los temas a tratar? Bien, tenemos la jornada del día jueves de lo que es primaria inicial y es muy importante lo que tiene que ver con las eh, jornadas que hemos hecho de inicial sobre la reforma, esto de la las multitareas y bueno, es importantísimo que las compañeras sigan con ese debate y bueno, y, y las acciones que hemos llevado adelante para enfrentar está avanzada el gobierno que se planten digamos contra la multisala que para el año que viene para las inscripciones y además contra el autoritarismo que hay en el nivel no sí hay mucho autoritarismo y bueno no podemos dejar que eso se naturalice y como siempre aten capital está presente ahí bueno Fede entonces hacemos una propuesta para que todas las jornadas eh, aborden digamos el pliego del año que viene no sí es muy importante bueno lo que te decía de primaria lo que tiene que ver la creación de cargos porque uno de los niveles más precarizados donde están las compañeras porque bueno no tienen no no tienen preceptor, no tienen asesor, no, no tienen no nada. Tiene nada de nada y bueno, es importante que eh, se pueda avanzar con esa creación de cargos. Bien, entonces llamamos a que en esta jornada eh, esté muy presente el espacio gremial porque además no, no, desde nuestra concepción el programa de lucha lo tienen que votar las asambleas y no resolverlo un dirigente. ¿Por, eh. ¿por cuánto vamos a salir a luchar? ¿Qué vamos a reclamar? No, sí, esa... es muy importante eso que decir, porque obviamente la asamblea es nuestro órgano de decisión y bueno, obviamente eso no se puede dejar de lado y no, ninguna dirección puede reemplazarlo. A la base, a la así base. estamos. Así que nos vemos también entonces el próximo martes en el Plenario de Delegados porque digamos también vamos a hacer un cierre de esa organización política. Gracias, Fede. Esto fue Aten Capital les canta las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.